Ah, porro culiao no le dio cara, weón. Calla de Difino, otro más, tío. Oh, son dos, weón. Ah, no, lo que viene no es palabra. ¿Qué trata de la guarda, la mía pelea, culado. No, yo no hermano. Sí, Está Están enojados, los culados, hermano, están enojados. Ah, porro culiao no le da nada. Hermano, ¿qué haces? Miro, Mira, mira, mira, mira. el que le dio la vera, le dio la mea pirueta, ¿Qué haces? Beia, uh, el perro um, man, um. se va a la lluvia hermano La wea, los culos, ¿no? hermano eh? no Le confrontan al directo, pero Es que son dos, pues y son terrible grandes, ah, bueno. ah, durante... El perro no, El <ríe> <risa> hermano Uy, y los y los la, vida, tipo... Calla la foca hermano, Cucha. está quieta buen. Eh. La el hermano No, no, no, no, fue a no, no, llevada, llevada, no, llevada, no, no, no. ¡Uh! <risa> oh, hermano, ¿qué llévame! <risa> ¡De mudo el medio guate, hermano! ¡Oh, el perro culeado, hermano! ¡Ah, no la pues. ¡Ah! la culo! Que... ¡La culia que grababa, hermano! Ah, la culia <risa> ya, se, se, ¿se siguen sacando la o no? Hermano, esta no, de repente sí. va a quedar la cagada, no, eh Voy a llegar un tercero, culo. Prisión... Eh, que llegue otro perro estaría gelado. No, a no, no, no, no, cacho, no, no, no, no, no, no, dio, no, no, no, no la otra buena igual, coño, mira. Como que lo viera, tío. Eh, eh. Dame a volar, ya, mano. Es mi terreno, boludo. Vamos ahora, boludo. No. Eh. Eh... boludo. Ya mató, no. No, normal no, hermano, puede matar. Todavía no se saca vale, la chucha no por mano. Cacha ahí. El eh. perro igual se da que no hermano. ¿Sí, bro. Hermano, el perro ya se ha tirado más veces, culeo ¡Ah, tita la puta! ¿Vamos a...? ¡Se me fue pues? el otro. ¡Uy, uh, ya, ah. hermano! Oh. ¡Ah! ¡Ay, mujer, weón. Hermano, el culeo es una cagante de la chiquica, ¿vos, culio? Ah, hermano, están mirando ¡Oh, miraron, culeo ¡Ah! ¿Era? No, el perro no, que te lo picó. A ver culio, a ser aquí. Traemos la Vamos <risa> ¿No a ver. La está no, ahí está. Podemos que mirando una calle ahí sí. está. La maraca culia. Hace consumo. La esteta así. Ya hermano, ya hermano, ahí empezó la guada no. Ah. Ah. Y lo pica con lo que era. Eh, hermano, va no can, can, a calle con rico la hueá. ¿Cómo me de la, la Calla ahí. ¡Oh! <todo dig Let's otro pára> ¡Oh! La los ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué estilo mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! grabá <risa> <risa> no le da color el perro. Nunca esta weá. Yo tampoco hermano <risa> la hermano. La buena. es Hermano y grave lo mejor culiado que echaste por <risa> la weá pelea esa weá bueno, hermano. La foca culiada salió a la concha de tu madre weón. Bueno. No la tocó y la, la cortó para adelante. Sí. La hizo correr. La hizo cacha. Está ahí el perro culiao, hermano, vivo. ¿Cómo sería? Este culiao debe ser de aquí. No, mismo, bon. tiene... <risa> <risa> este guan debe ser de placer, hermano. Este guan debe ser de aquí mismo, Este le debe esa No, pero hermano, no, el si bol... en embolado, embolado <risa> mordiéndola igual o no? Eh, el... al cogoto, ¿no? Ya hermano, pongamos la atención a la pelea. Calla hermano. Está bélico el culeo, no? Está todo detonado, mira. Está bien ahí. Le uh, da la mera, la foca culeo igual, hermano. No, pero... Uh, casi llegó el refugio. Hermano, viene otra casa, esa. Ah, son tres. Ah, el perro culeado, hermano. Dale, hermano, circuló está ahí aún, weón.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 no, no... ¿Cómo 90 kilos. Eh, unos 90 kilos, ¿no? <risa> Jura, y culio. Sí, de más, pues, culio. Son los medios pescados Este es el meos pecado. <risa> ¿Cuántos pesos lo da? <risa> <risa> Culeo hermano! ¡Guau, hermano! ¡Guau, hermano! ¡Guau, hermano! hermano! ¡Guau, hermano! hermano! cacha, hermano! cacha No hermano! este perro hermano! Cucho, ¿Qué, ¿Qué el culio, la El con, los, con los más ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Otro corte, el perro culio no <risa> Puta, hermano, se si me mueve la pierna, culio Video culio de la caleta, man. Ya, no importa, el que hermano no puede parar, tiene que terminar esto Cacha, cacha, cacha, cacha, ahí, sí. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, entonces me perdió, weón. Oye, ahí. Eso, eso, su guata al perro. Wey. O su mordida de... Pero la gente ¿Eh? ¿O te imaginas el perro? Se asegura uno. Ah, y se lo come. lo lleva a la casa así... Sí, bro. la casa y la foca sale. Porque es malnesta que... Si, sí, pero lo no hace cagar, el agua es más rápida, Si, sí, vos. Nooo, como no va. Que chupche Cocho, ya, <Risas> oh. oh, mono culiao Puta que te ves luego, man sí. No, el mono culiao pesado Es que en serio de solo. ¡Uh, maricón uh, uh, uh, uh, ¡Lo uh, <tose> no, cacho, cacho, cacho. Ah, uh, uh, ¡Uh, ¡Uh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, cacho, cacho ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, no, no, vi era un lo vino lo vino la no, eh, no, ahora van a cular. <risa> no, sí. cular no, hermano si no, no, era hermano que hay, el culo no, el ah, <ríe> eh, <risa> <risa> no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, Oye, que salgo en la Se bajaron la boca que se sale un <risa> <risa> <risa> culo. la p***a a flight también. Ya cochino, ¿dónde está ahí? ¿Qué va? A te la están poniendo Oye, se perdieron la foca, culo, no estoy grabando ni una p***o C***a, cacha? No, pero c***a el perro, hermano ¿Estás zumbado no? Quiero por hacerlo. Ahora las va, las va a pescar por abajo de la tierra, mira. Ya, ah, va a cagar un hoyo así, va a cagar un hoyo macho. Ya hermano, era esta weá. Oh, la maraca. Ya la weá. Parte 3, culio. Vamos oh, que se pueda. La resurrección. Ya démosle. La resurrección, popa. Oh, <risa> hermano este puta, justo grabé la boca cuando estaba brígido así oye, hermano... Oh. ¿Qué lugar te la sentaste? La En Oye, ¿tenís fuego? Oye, no sé, bueno. no sé dónde quedó, güey Bácelo, ¿tiene? ¡Cache, bache, bache! loco de ese perro igual o no? Sí. Oye, qué peso, que ah, <risa> ¡Tiene peso, eh! <risa> Uy, ¿quién tiene el encendedor? Bate el en vas pasa en el encendedor, po. Al rojo. Cuidado, vos, culio. Estoy bonito, vos, encendedor. Pasa el fuego, juguela. Puta la hueá. la güera que se van a leer hermano <risa> quién la buena, ah, yeah. <risa> <risa> <risa> yendo, no, yo, yo. ah está leyendo ya loco no, pero no, pero hermano, yo ya. ni como humano me paro y esa echarle la, la seguridad de las pocas culiadas ¿Va o no? Pasa, pasa? ¿Va o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uuuuh! espero El perro que viste así bajarte la noche tu madre, güey! ¡Hermano, me un bravo! ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? algo chino si no culo, te la estáis buscando! Güey. El perro le con los dientes fuera igual. Te dice? el perro estuviera hablando ahora, hermano. hermano. ¡Un <pronunciokay> hermano! Mano, bueno, no. ¿Cacha? Es está rueda, retando, hermano. No, hermano. Lo, retando, lo bueno? está conociendo yo, cacho, ¿no? Lo está retando. ¿Qué Bueno, el el como la cola mordida. El, eh. el no Lo la, si, sí, hermano, ah, eh. hermano, la perra está mirando A ver, a ver, a ver La foca, voy a caer la foca uh. El otro culo va a pedir al toque, hermano Se cogía a un maricón un culeo no, Vaya, bro. hermano, la foca culea quiere pelear, hermano Hermano, la foca culea quiere ¿no? Oye, busca vos pelear a la foca <ríe> Estoy chabato la foca hermano. Qué weá. <risa> <risa> uh, <risa> que se paren y que te pongan un guate por perder el pito, culiado. Ya, <risa> chaval. Ya, <risa> ya. ya, ya, hermano, el teléfono